eezyco hola comenta gente de todo vamos un nuevo video para el canal estamos aquí en la casa de mi mejor amigo Felipe Márquez y hoy el día de hoy vamos a, a, a hacer un reto pequeñito vamos a comer unos potasios de este tamaño, de este tamaño. y vamos a ver quién come en 5 segundos 20 minutos ¿no? de, en un minuto para decir para ver que lo que ver quién se ve comer potasio más grande. Bueno, mi gente, estamos aquí otra vez y vamos a comer este potasio. Y no solamente lo vamos a pelar y comernos no, no, no, no, no, no, no, feo. Pero vamos a comerlo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, comenzamos. Ponemos manos aquí. Dale. Listo. Ya. Ahora sí. Dale. 1 2 3. También nos veo También está como todo verde, marico. Me no. ganaron. Mira, se le cayó. No, ya para que voy a abrir la pasta. Bueno, perdí la primera. Mualico, ¿no? qué horrible. Con Medicampur sin manos. Ya, pero déjame ponerte un plato porque no. Qué horrible. Ya está lavado. ¿no? tranquilo. Bueno, empezamos entonces. Uno Dos Marico, <risa> no. yo Yo también Bueno, mi gente, estamos aquí otra vez. Como ya saben ya, yo fui el ganador y vamos a ver para ver qué es lo que, sí, al menos Ferwi tiene oportunidad conmigo también menos tomando agua más rápido que yo. vamos A ver quién puede tomar más, más agua más rápido. A ver qué es lo que. Entonces. Eh... Empezamos. Sin discutir, vamos a empezar. Uno, dos, tres. Perdí. Bueno. ¡Ah! Como cuando Nerio edita y tal. ¡Toma! Editando videos. Editando video. Ese no soy yo. Ese no soy yo. No.